Ahí, mira, mira cómo se mueve toda la cabina. Están vivitos. A puntito de vender señores, hoy viernes. Mira, pú, qué castañazo, señores. Qué langostino. Pú, ahí está todo. Mira, del marinero, del marinero. <ríe> la loja, la caza, vámonos.